con la con la cuarta sesión eh, que es la que va más enfocada a la parte de vectores en Rhino no como hicimos la sesión anterior y espero que ya todos hayan instalado el software eh, podemos arrancarnos no con la con la carta, sin, sin problemas vamos siguiendo la ¿no? listo Ok, entonces, como veíamos la vez anterior, eh, la primera base de los dibujos son los vectores, ¿no? Entonces, vamos a empezar por los segmentos, ustedes pueden saber. ¿De acuerdo? Entonces, la primera, la primera parte son los segmentos de línea, son las rectas, ¿no? En realidad una línea, como ustedes saben, es simplemente un objeto que va de un punto a un punto determinado sobre un plano cartesiano. ¿no? Esto quiere decir que en dos dimensiones yo puedo empezar a dibujar, sin ningún problema, a través de puntos. Entonces la medida mínima de un dibujo cartesiano son los puntos. ¿no? Si me voy a, una, a, un, a dibujar un, un punto en específico, puedo empezar a dibujar puntos a lo largo del espacio. Si yo uno esos puntos con una línea, ¿no? en donde puedo poner los puntos como un punto de control, genero una curva. Ahora, para este programa en general, la base fundamental de dibujo son las líneas, pero las llama curvas. Entonces cada vez que ustedes elijan una línea, en el caso de Rhinoceros se conocerá como... Como curva, ¿de acuerdo? Este sigamos un poco, ¿no? Eh, las bases fundamentales son las líneas. El siguiente paso son las polilíneas. Las polilíneas son, como su nombre lo dice, una, una un conjunto de líneas que están uniéndose, no que forman una, una sola curva, digamos, y que pueden ser abiertas o que pueden estar perfectamente cerradas, ¿no? Al estar perfectamente cerradas, se convierte en una polilínea cerrada que me da la posibilidad de empezar a modificarla de una manera en conjunto, ¿no? eh, Ahora, este, a ver, espérame un segundo, todos me están pudiendo seguir sin problema, veo que David tenía... De problema, ok, todos van perfecto, perfecto, Fran. A ver, hay que pasarles la liga de Biblia. Eh. Entonces, bueno, pues sigamos. Eh. El dibujo entonces son polilíneas, polilíneas básicas y líneas, ¿de acuerdo? Entonces, el siguiente paso de las líneas de dos dimensiones, entonces serían las figuras prehechas, ¿no? Antes de llegar a curva me voy a detener en las prehechas, que son los círculos, ¿no? Que al final es una polilínea cerrada, ¿no? Que tiene ciertos ángulos, si se fijan tienen muchas posibilidades de configuración de círculos, tienen círculos que contemplan centro y radio, círculos que comprendan diámetro, tres puntos, etcétera Entonces, de acuerdo a lo que yo voy eligiendo, yo voy haciendo elementos de acuerdo a las características que yo, que yo determine. ¿no? Tenemos otras figuras preconcebidas, que son los rectángulos o los cuadros, en donde yo puedo crecer a manera, este, a manera arbitraria, o donde puedo poner yo los puntos coordenados, como lo veíamos la vez pasada, hacia dónde se dirige el, el rectángulo, ¿no? Eso quiere decir que si yo empiezo el rectángulo, yo podría poner una arroba, que significa que es del punto donde empecé el rectángulo al siguiente punto, y le pongo unidades 3,4, por ejemplo. Entonces me va a indicar que son 3 unidades en X y 4 unidades en Y, ¿de acuerdo? Sí, está pasándose la mitad, ¿verdad? No. A ver, permítanme un segundo, porque el otro Hangout no. me ha estado teniendo muchos, muchos problemas. Perdón, ¿eh? ¿eh? Lo que voy a tener que hacer es pasarles el stream. ¿Podrías. ¿Podrías buscar el stream ahí, por fin? Sí. Eh, no, en el busquemos aquí Open Air Hangouts. Perdón, eh, chicos, espérenme un segundo. Yo, Fran, Gustavo, David, un segundito. Buscar. sesión 4 Así. sesión 4 Está. sesión 4 espacio ideal Entonces, esta, la exacto, la Ajá. esa, control C, vamos a, aquí, sí, pero la a acá, sesión 4, Chicos, no sé por qué no está funcionando la liga, pero por favor, sí, vamos aquí. Entonces, ya vuelvo con ustedes, ¿eh? ok. Genial, entonces voy a continuar con la clase. Ahorita ya están conectados los demás, ¿no? Ya está, ¿Qué? qué oso, está rarísimo, ¿no? Bueno, pues eh, seguiré entonces con la clase, ¿no? Como vamos. Bueno, chicos, entonces, eh, además de esto, tengo las imágenes preconcebidas o los polígonos, en donde yo pongo el número de, de, de, de número de lados que va a tener, por ejemplo, pongo 7, ¿no? va a ser un heptágono, automáticamente puedo poner las dimensiones y tener todo. ¿no? Entonces, si ven, la verdad es que es algo bastante sencillo empezar a generar elementos con estas características. Y la siguiente parte son lo más importante para este... Para este Elemento que son los puntos de control en puntos interpolados por curvas. Esto se los voy a explicar de una manera más atenta, ¿no? Eh, la gran diferencia entre este software y los otros softwares que platicamos la vez pasada, como AutoCAD, como 3D Max, como SketchUp, como Maya, o como otros elementos en donde puedo generar eh, modelado tridimensional, es que todos esos softwares funcionan en base a una cosa que se conoce como mallas o meshes, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Se los voy a dibujar en pantalla para que me vayan siguiendo. Si yo tengo una doble curvatura para un mesh, en realidad lo que hace el mesh es tener triangulaciones. Entonces, va a ir generando la doble curvatura en base a triangulaciones. Esto quiere decir que si yo estuviera haciendo una curva, si hiciera un zoom, acercándome, en realidad estos softwares trabajarían la curva como una serie de líneas rectas que al final generan una curva. ¿De acuerdo? Si yo lo veo muy lejano, pues vería continuidad, pero en realidad si me acerco puedo entender que una curvatura está hecha a partir de líneas rectas o una superficie curva está hecha a partir de triangulaciones, mientras más pequeños son los triángulos, más cercana es a una curva, sin embargo nunca va a ser una curva per se. Este software cómo funciona es a base de curvas. Eso quiere decir, se llaman concretamente nerves. Eso quiere decir que si yo utilizo los mismos puntos con los que tracé la línea en este caso, fíjense ustedes, como todos los puntos son curvas continuas. ¿De acuerdo? Lo voy a ejemplificar por fuera. Eso quiere decir que yo puedo hacer una curvatura, pero de curvas. ¿De acuerdo? Eso quiere decir que tienen continuidad y que todos los puntos lo que generan son estas curvaturas de control. Entonces, al yo unir una serie de estas curvas entre sí, lo que genero es una superficie y no una malla, como en el caso de los otros softwares. Por eso es que cuando estamos trabajando en distintas escalas, este software nos hace, eh, nos da muchos beneficios en contra de otros softwares abiertos, ¿no? Al final, eh, tengo mucho mayor control de la curvatura al tener control de los puntos. Entonces, eso es lo que va definiendo de alguna manera lo que va pasando en las curvas, ¿no? Si yo me voy al menú de curvas, las cosas empiezan a funcionar de la misma manera que se los estoy comentando, ¿no? Tengo mi sección de líneas, en donde tengo todas las líneas que puedo asumir, pueden ser tangentes, pueden ser perpendiculares entre sí, etcétera. Nada más es cuestión de elegir la que quiero hacer y empezar a dibujar en cualquiera de las vistas en donde yo me sienta cómodo donde lo requiera, ¿de acuerdo? Entonces, si yo empiezo a dibujar en perspectiva, la línea se va a dibujar concretamente en el plano cartesiano del mundo original, que es el xy. Pero si empiezo a dibujar en otro de las pantallas, el elemento se va a ir al plano cartesiano de ese dibujo. ¿De acuerdo? Si es la frontal, se dibujará sobre el plano X. Y si es la derecha, se dibujará sobre el plano Y. Como alcanzan a ver en el dibujo de planta. Por lo tanto, eso hace que pues, mi manera de controlar el dibujo sea mucho, mucho mejor, ¿no? En general. Entonces... A partir de las curvas, ¿no? yo voy tomando secciones en círculos, en arco, elipses o parábolas. ¿no? Me voy a ir deteniendo en cada uno, yo ya dibujamos los círculos y los demás, podemos dibujar un arco, un arco en secciones, en donde tenga el centro, el start point y el end point. ¿no? Entonces eso me va indicando ángulos. Esos ángulos yo los puedo determinar, ¿no? en el control del, del comando, o puedo decidir que sea un arco de un punto a otro, ¿de acuerdo? Al final va a tener un radio específico y eso va a determinar mis arcos, ¿no? Como si en teleras elipses, ¿no? numéricamente tienen un eje determinado y un eje en el otro sentido que le da la altura, ¿no? Mientras más grande es el eje, más acerca un, a un círculo, mientras menos se convierte en una elipse, ¿no? De acuerdo, los siguientes elementos que tengo son parábolas e hipérbolas, ¿no? En donde cada comando me va a ir indicando o me va a ir preguntando qué es lo que necesito, ¿no? Si tengo un punto focal, si tengo una dirección y a partir de eso empiezo a generar curvas o segmentos, ¿de acuerdo? Entonces si ven, el control es bastante manual, sin embargo yo puedo poner también, puedo poner valores numéricos específicos para controlar mis figuras, ¿no? La siguiente parte... ¿No? Ya hicimos una parábola, una elipse, etcétera, nos vamos a la hipérbola, funciona de manera muy similar, ¿no? Tengo el centro, tengo el focus y puedo generar justamente la sección de la hipérbola. ¿De acuerdo? Son, son digo, esto al final son constantes matemáticas, pero de alguna manera el software lo que hace es facilitarnos la vida, ¿no? Hacer que, que podamos continuar de una manera muy analítica el dibujo que que está en nuestras manos y lo que podemos empezar a trabajar. ¿no? Y empezamos a tener ciertos elementos cónicos o de control, que son igual figuras prehechas o preconcebidas, ¿no? que de alguna manera me empiezan a determinar puntos. Todo, si se fijan, es en base a puntos de control, que después se convierten en vértices. ¿no? Si se fijan, puedo ir controlando distintos elementos, en este caso es una especie de resorte, un helix, lo que me pide es justamente un eje sobre el cual generarlo y después tiene un diámetro y el número de vueltas que tiene, etcétera, ¿no? Yo puedo ir controlando distintos elementos de una manera muy sencilla en base a curvas. Estas son curvas, siempre tienen solamente dos dimensiones, en el caso de esta en específico, es una curva que está trazada en tres dimensiones, pero, pero sigue siendo una curva, no es una superficie, no es un elemento sólido curvas en el espacio. ¿no? Ahora que vayamos evolucionando en las curvas, se le van dando cuenta de la importancia de esa parte en tres dimensiones. ¿no? Eh, pero bueno, tienen Helix, tienen las espirales, ¿no? Me va a pedir otra vez un eje. Estas a simple vista son muy similares al helix, pero la diferencia es que esta puedo variar en, en, en, el, digamos, en el radio de los, de los churros que se van generando en distintas. ¿no? Entonces, ustedes pueden determinar hacia dónde se dirige esto, ¿de acuerdo? Eh, lo siguiente, entonces, digamos que la base fundamental es esa, ¿no? Entonces, ustedes tienen todos estos elementos que son curvas preestablecidas, que ustedes pueden ir determinando y dibujando en el plano cartesiano. Les digo, puede ser a manera intuitiva o puede ser con, con dimensiones determinadas, ya iremos aprendiendo a controlar las dimensiones determinadas, pero el punto es que ustedes puedan continuar el control de estos puntos sin ningún problema, por lo menos en esta primera etapa, sin considerar medidas. ¿no? Aquí lo importante es que ustedes aprendan que estos son vectores, que son líneas, que sin importar la escala a la que estén, siempre van a estar definidos. ¿no? Esa es la diferencia entre un vector y un píxel. Al final el vector es una línea con una dimensión, que si la crezco independientemente del tamaño o de la escala que tenga, Siempre se va a ver igual. A diferencia de un pixel, que tiene que ver con la saturación en un cuadro, y esa saturación en un cuadro, pues si es más grande el espacio, sigue siendo exactamente el mismo cuadro el que lo determina. ¿Okay? Entonces, pues, en general así va funcionando. ¿no? Lo siguiente que, que podemos encontrar en todo el menú de curvas, y lo interesante es esto, que podamos ir siguiendo el menú de curvas para ir determinando todos los procesos que ustedes tienen instalados, eh, son los controladores de estas curvas, ¿no? Entonces, eh, digamos que vamos a analizar el, los primeros controladores. Vamos a suponer que yo tengo una línea dibujada en esto que ya tengo, ¿no? Pero lo que quiero es que llegue a los extremos para poder tocar el elemento que está a su alrededor. Para esto yo utilizaría un comando que se llama extend o extensión. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso... El primer, modificador, el primer modificador es para extender la línea hacia unos límites. Esto quiere decir que puede ser un límite físico, como la polilínea que tengo, o tengo otras determinantes ¿no? eh, que me pueden dar. En este caso voy a usar Extend Curve automáticamente. Lo que va a suceder es esto, me va a decir cuál es el boundary, cuál es la frontera a la cual se va a extender el objeto. Entonces puedo escoger mi polilínea en este caso, aprieto botón derecho o Enter, y ahora me pide, ¿no? El siguiente paso del comando me pide escoger la curva que quiero extender. Si me acerco a la curva en el vértice cercano hacia donde quiero que se extienda, presiono el botón y automáticamente se extiende. ¿no? Esto hace que pueda llegar, mientras estoy dibujando, a límites físicos geométricos que no necesariamente tengo que controlar numéricamente. ¿no? Nada más una extensión del dibujo. ¿De acuerdo? Eh, ¿Hasta ahora todos están siguiendo bien? Sí, perfecto, Fran, ok. Entonces, continuamos, ¿no? Con esto. Muy bien. Eh, si están teniendo problemas, estoy viendo que Osvaldo tiene algunos problemas en la conexión. Eh, les voy a mandar, bueno, les acabo de mandar un mail con el link del YouTube que esto se está transmitiendo en vivo para que lo puedan seguir si están teniendo problemas de sonido, ¿no? Es más fácil, creo que Osvaldo ha tenido problemas en varias ocasiones, entonces preferiría que lo fueran siguiendo en el canal de YouTube, si es posible. Eso les va a facilitar mucho la, la existencia, ¿no? Para encontrarlo, métanse a YouTube, pongan el nombre de la sesión, eh, sesión 4, IDOP Red Emprendia, y está en el canal bajo mi nombre, Rodrigo Langarica. Entonces, Va a ser mucho más sencillo que lo puedan seguir por ahí. ¿De acuerdo? Bueno, continuemos entonces con los vectores. Eh, los vectores, como pueden ver, entonces te, te empiezan a tener todos estos modificadores, ¿no? El siguiente modificador que podemos encontrar en la lista de curvas es el que se llama Fillet. Fillet, en este caso, lo que va a hacer es eliminar el vértice en punta que existe en una curvatura y me puede y me va a transformar esa unión en, una, en un arco, digamos, ¿no? Como si estuviera agregando un dibujo de arco al vértice propio de la, de la geometría. Entonces, si escribo ese comando, o lo encuentro ahí, le pongo fillet, es el fillet normal, ¿no? Ese fillet me va a pedir una o dos curvas, escojo las dos curvas que se van a intervenir, y automáticamente me controló o me convirtió ese vértice en una curvatura. Si ven, voy a repetir el comando, ustedes tienen el control de decidir el radio que va a utilizar y si va a unir o a cortar las curvas que está generando. ¿no? Si yo le pongo join, vamos a decir que le voy a cambiar el radio a radio 4, ¿no? y voy a escoger mis curvas que van a participar en la curvatura. Entonces automáticamente si yo selecciono, tengo la continuidad. ¿no? En el caso del anterior, eh, me mantuvo unido a la polilínea, precisamente porque era una polilínea cerrada. En el caso en que fueran dos curvaturas separadas, o dos líneas separadas, es cuando me genera una unión. ¿no? Estoy aquí dibujando dos líneas completamente independientes, si las elijo... Ustedes podrán ver que están separadas, pero si continúo con el elemento de Fillet y le pongo Join, yo escojo mis dos curvas involucradas, hace el Fillet y automáticamente me lo convierte en una línea unida. ¿no? Si ustedes además tuvieran la necesidad de tener varias secciones de curvas y unirlas, vamos a suponer que tengo una polilínea, tengo una curvatura después de control, pues en general, en la manera en la que empecé el dibujo, pues tengo dos líneas completamente separadas. Si las quiero unir, nada más las escojo, escribo y automáticamente se convierten en un solo elemento. Y además en este caso cerrado. Entonces bueno, continuamos con los modificadores. ¿no? Obviamente esto lo voy haciendo un poco rápido, si tienen algún problema ustedes vayan practicando en casa, ¿no? El chiste es que, puedan, que lo puedan ir haciendo. Eh, muchas gracias, Gustavo, por el por el link de YouTube. Me parece que tenemos bastantes seguidores en este instante en el canal. Eh, ¿no? Tenemos siete usuarios ahorita conectados viendo el video. Y eh, seguiremos. Entonces, eh, bueno. Los siguientes modificadores vienen en cuanto a, a Fillet Corners o Chamfer. Estos se refieren más, bueno, a diferencia del... del del que acaban de ver, si yo tengo dibujado dos líneas, es, yo puedo generar un chaflán, en este caso, ¿no? un chamfer, entre dos curvas. ¿no? En vez de tener la, el, el dibujo del arco, lo que voy a tener es otra línea, que lo que hace es generar el chaflán. ¿no? Me pide eh, la distancia 1 y 2, que va a haber entre un punto y otro. Aquí vamos a suponer que yo le voy a dar una distancia de 4, es para que ustedes vean cómo ¿Cómo funciona? Le voy a dar que lo una, ¿no? Y voy a escoger mis dos líneas. ¿Qué va a pasar? Que va a determinar dos unidades, si se fijan, a distintas distancias. Si yo tengo exactamente la distancia de, de, de inicio, digamos, de una a otra, lo que va a suceder es que me va a ir a, a 45 grados exactos el chaflán. Pero yo puedo ir modificando eso en proporción a, la, a las unidades que estoy utilizando, ¿no? ¿No? Entonces, si se fijan, también es básico, importante, ¿no? en el momento en que ustedes empiezan a dibujar, tener una idea clara de en qué unidades estoy dibujando y a partir de eso poder tener un control, ¿no? De, de todos los modificadores, de los radios, de, de todas las dimensiones que van a controlar el resto de mi dibujo. Bueno, esos son, en general, cómo van funcionando. Luego tengo otros modificadores, en este caso se llama Offset. Offset en español es... En realidad es como si fuese una copia a una distancia determinada. Ahorita lo van a ver. Si yo pongo el offset curve, en este caso con mi elemento principal, me va a salir una línea que me determina la distancia a la que estoy haciendo la copia. Entonces vamos a suponer que yo modifico esa distancia a un 2. ¿De acuerdo? Si modifico el 2, si se fijan, automáticamente se modificó la distancia. Y lo único que tengo que determinar yo, además de tolerancias, el tipo de esquinas que va a ser, etc., es la dirección hacia donde quiero que se haga la copia. Entonces, si yo lo hago en el exterior, pues automáticamente se va a hacer en el exterior. Y lo interesante del offset es que la copia se hace proporcional a la distancia que ustedes lo hicieron. Si yo copiara este elemento, vamos a hacerlo, si yo escojo el elemento y lo copio, le pongo copy, copiar, o este icono donde tengo un cuadro blanco y varios azules, la copia es exactamente el mismo objeto copiado. Si ustedes se fijan, ahorita les voy a comparar los tres, quiere decir que el offset se hizo proporcional a la distancia exacta del elemento, pero la copia se hizo exactamente del tamaño anterior. ¿no? Esto determina, cuando estoy dibujando, que si quiero tener un contorno específico o una distancia específica a un dibujo predeterminado, vamos a suponer el espesor de un material, pues lo que voy a hacer es hacer un offset. ¿Para qué? para que sea exactamente proporcional a la distancia que estoy determinando. Se los vuelvo a dibujar, ejemplificado. Si yo hiciera una copia de este elemento cerrado, pues obviamente nunca va a estar afuera, ¿no? Siempre va a ser exactamente el mismo elemento de la misma dimensión. Pero si yo hago un offset, lo que va a pasar es justamente que me va a dar otra vez la distancia determinada hacia donde hacerse. Entonces, aquí lo voy a poner más grande para que sea más notorio el offset, ¿no? Entonces yo hago exactamente equidistante la copia que estoy intentando utilizar en este caso con ese comando. ¿De acuerdo? Entonces con eso puedo ir controlando espesores, etcétera. ¿no? Pues supongamos que en el momento que ustedes trasladen esto a tres dimensiones, pues ya podrían tener el espesor de la pared en donde van a imprimir en tres dimensiones, o el espesor del objeto sobre el cual van a cortar la sección en dos dimensiones con el corte láser, ¿no? Entonces esto les permite tener un control específico de, todo es, de todos estos elementos. ¿Okay? Bueno, pues, intentamos continuar. Eh, los siguientes modificadores es Blend. Blend lo que hace es literalmente licuar entre elementos. Ahorita se fijan. O sea, vamos a decir que tengo el elemento 1, ¿no? El elemento 2. Y tengo una curva. La curva es interpolar de puntos, etc. ¿no? Entonces, si yo me voy al modificador de blend, lo que va a suceder aquí es justamente que yo voy a elegir qué es lo que va a hacer. ¿no? Entonces, vamos a hacer un Quick Curve Blend. Me pide las primeras dos. ¿De acuerdo? Y me pide, o, me, o sea, me solicita ver cómo va a ser ese esa unión entre curvas, ¿no? Entonces, digamos que es una... Es pues casi una comparativa, ¿no? Entre esta parte de Fillet y Chamfer en donde puedo ir trabajando, ¿no? Y... Bueno. Eh, es, eh, al final no se trata de que se aprendan absolutamente todos los comandos, simplemente es ir entendiendo qué tipos de modificadores voy teniendo entre cada uno de los, de los elementos, y esto me va a ayudar a que pueda empezar a controlar. ¿De acuerdo? Ahora, por ejemplo, eh, justamente dentro del entendido de que muchos softwares trabajan o oh, con meshes o oh, con puras líneas, tengo la opción de poder convertir una curva a una sección de líneas o una curva a una sección de arcos. ¿De acuerdo? Aunque lo más recomendable cuando ustedes estén trabajando dentro de Rhino, pues obviamente será trabajar en curvas ¿eh? o en rectas, que lo, que lo requieran. La siguiente parte eh, es una parte interesante. Se llama curva desde objetos en español, o curve from objects. Esto lo que determina, justamente, es que yo pueda extraer curvas de objetos existentes. Les voy a poner un ejemplo muy simple. No quiero pasar todavía las tres dimensiones, por lo que voy a hacer una superficie muy simple, Plana. Si ustedes ven la superficie, así es como se ve en wireframe, o lo, que, o lo que equivale a que se vean las líneas que lo componen. Si quiero cambiar de, vis, de, vis, de visibilidad, me paro sobre el tipo de perspectiva. En este caso le voy a poner que sea asombrada o shaded. En ese caso ya voy a ver un elemento superficie como un elemento sólido. ¿De acuerdo? Es el mismo elemento, nada más cambia el tipo de visualización que tengo con este objeto. Ahora, Evidentemente esta superficie ¿no? tiene bordes y tiene límites. Si yo quisiera extraer los límites de este objeto sobre el cual lo dibujé, me voy a ese menú de curvas que viene como curva desde objetos y puedo duplicar, por ejemplo, un edge, que en el caso de, de español sería un borde, que es justamente el borde limitante o limítrofe del objeto, o podría yo extraer... Por ejemplo, todo el border, que es toda la, la frontera del elemento, ¿no? Y además lo va a extraer a una manera eh, de polilínea cerrada. Ahora, ojo, cuando ustedes tienen elementos superpuestos, en este caso, si ven, yo generé la línea y además tengo la superficie en el mismo lugar. Entonces, Rhino lo que va a hacer es que cuando yo quiero escoger un elemento, me va a dar la opción de los elementos que están superpuestos uno al otro. Aquí ya no están los dos, ¿no? Déjenmelo... Se los enseño rápido. Fíjense, si yo quiero escoger ahí un elemento, me va a enseñar la curva y la superficie, ¿no? Eso quiere decir que tengo todos los elementos superpuestos y yo puedo ir eligiendo entre cuál o cuál quiero elegir, ¿no? Entonces, a partir de eso yo tengo mucho más control dentro de mi propio dibujo, ¿no? acuerdo. Otro elemento importante que van a empezar a suceder y que son modificadores propios de cualquier elemento que ustedes tengan en Rhino, son las copias. ¿no? Si yo escojo una copia o escribo copy, eh, puedo copiar cualquier elemento y yo determino de qué punto a qué punto lo copio. Por ejemplo, si tuviera un, un marco de referencia, en este caso la curva que tengo al lado, quiero copiar este elemento de este endpoint a este endpoint, lo voy a hacer referenciado. ¿De acuerdo? Ahora, si yo quisiera copiarlo y colocarlo en un punto específico, pues lo puedo mover y colocar exactamente en el endpoint del otro. ¿de acuerdo? Eso va determinando que tenga control geométrico en este caso o numérico si yo voy acomodando o modificando los, los, las conexiones. ¿De acuerdo? Entonces, eh, bueno, en cuanto a vértices, en cuanto a copias, en cuanto a sus modificadores. Esos son los, los principales, ¿no? Los siguientes son de corte. Si ustedes, eh, en este caso, se conocen como trim o corte, si yo quisiera, por ejemplo, cortar este elemento rectangular con esta línea que me está limitando el efecto, ¿no? A diferencia del extend que yo llevaba de un punto a otro, aquí también voy a tener un boundary o, un, o una línea de corte que es la que me va a determinar en dónde puedo cortar el objeto, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo escribo... Trim, o un corte, me va a pedir el objeto que hará el corte. El objeto que hará el corte, pues en este caso es esta línea. ¿De acuerdo? Es lo que yo estoy escogiendo. Y en el siguiente elemento me va a pedir cuál es el objeto que va a cortar. Entonces yo voy a determinar ese objeto de acuerdo al lado que quiero que corte. En este caso es el superior, lo escojo y automáticamente se corta. Si se fijan, ustedes, el elemento quedó partido... Y tiene un elemento de corte. Se cortó exactamente en la intersección que tenía. Me puedo regresar. Existe el comando undo. Si se van a file, a edit, perdón, ponen undo. Que en el caso de Mac es command Z. En el caso de, de PC es control Z. Entonces me puedo regresar un paso. ¿no? Si hice algún cambio en el dibujo que no era correspondiente a lo que yo necesitaba. ¿De acuerdo? Y me puedo ir regresando varios pasos. Así como cualquier... Otro software como Word o como Excel o como cualquier otro que tiene su botón de undo, ¿de acuerdo? Eh, en este caso hay otra manera de partir objetos que se llama... Este, fill, eh, perdón... Ay, Dios mío. Se llama split, ¿de acuerdo? Split lo que va a hacer es partirme el elemento en dos, fíjense. O sea, diferente a lo que estoy haciendo es eliminar el objeto. Aquí me pide primero el elemento que voy a cortar que en este caso va a ser mi mismo rectángulo, y en segundo el objeto que lo va a cortar, que es este. ¿De acuerdo? Si se fijan, no borró ningún elemento. Lo que hizo fue particionar el objeto. ¿De acuerdo? A partir de una línea que lo estaba cortando. Y esto lo puedo llevar a más líneas. ¿De acuerdo? Si pongo control Z, me regreso. Si yo tuviera otra línea que fuera la que estuviera determinando el corte que necesito, pues hago lo mismo. Pongo split... ¿No? me pide los, el objeto que voy a cortar, que sigue siendo el mismo, los objetos que lo van a cortar, en este caso son dos curvas, le doy Enter, y si se fijan, me lo va a volver a particionar. Entonces lo que va haciendo Split justamente es cortar un, uno o varios elementos con uno o varios elementos, dejándome siempre el componente que lo anterior. ¿no? Entonces esto me da también mucho control cuando estoy relacionando cortes específicos en mis dibujos. Entonces, todos estos son modificadores que se van viendo, se van haciendo, ¿no? Existen otros, eh, también puedo reconstruir objetos, por ejemplo, si me voy al menú de curvas, ¿no? se si fijan aquí hay una gran cantidad de curvas, la más utilizada en estos casos es Interpolate Points, que son los puntos que, que van siendo controlados directamente, ¿de acuerdo? Entonces, lo que va a suceder es que puedo usar esos modificadores sin ningún problema. Espera un segundo. Eh, Adriana, no sé si puedas poner tu, tu mute, por favor. Gracias Adriana. Bueno, me voy a seguir. ¿okay? Eh, voy a volver a compartir la pantalla, que ahorita ya So, yeah. Start screen share. Supongo que ya todos lo están viendo. Eh, por favor, pónganme si sí. Perfecto, Fran. Gracias. Gracias, Adriana. Muchísimas gracias. Bueno, pues continuemos. Eh, Está bien el paso al que voy. Están agarrándole todos eh, bien. Perfecto, Joao, David, Fran, Adriana. Octavo. Genial. Gracias, Cristian. Bueno. Perfecto. Sigamos, pues, entonces. Eh, como les decía, ya que tengo una curvatura y ya la puedo empezar a modificar, es importante saber que este software nos permite modificar puntos. ¿no? Entonces, ahorita se los, se los enseño. Eh, justamente este de Edit Points son puntos editores. Si ustedes escriben, pueden escribir Edit y les va a dar la opción de hacer edit points, ¿de acuerdo? Entonces, yo escojo el elemento de edit y me pide la curva que voy a editar. ¿De acuerdo? En este caso escojo la curva, aprieto botón derecho, y me va, automáticamente me va a mostrar, perdón, automáticamente me va a mostrar los puntos de control que tiene la curvatura. Entonces, yo podría modificarlos de manera básica, ¿no? Nada más moviéndolos, haciendo drag del objeto. O podría moverlos, específicamente. El comando de mover es move. Yo en este caso voy a escribir m, enter. ¿De acuerdo? Voy a escoger un punto, en este caso, que es lo que quiero mover, y lo voy a mover de un punto a otro punto determinado. Esto lo puedo hacer de manera visual, o, como lo han visto siempre, lo puedo hacer a manera geométrica no? le puedo determinar que el punto esté a 3,3 de distancia y automáticamente se va a mover a 3,3 de distancia del punto inicial que yo elegí para el movimiento ¿No? entonces hasta ahorita grandes rasgos esos son los elementos de dos dimensiones, de dos dimensiones que hay hay un tercero que son los textos en el caso del, del software de Mac, los textos todavía no funcionan al 100. Ustedes pueden poner text. En el caso de text, ponen en donde arranca, me da opción de tener un font, ¿no? como cualquier otro programa. Y aquí empiezo a escribir y automáticamente se crea el, el texto. ¿no? En donde yo lo determiné y de las dimensiones que yo lo haya determinado. ¿no? En este caso es ese. Ahora, el punto es que en el, caso de, en el caso de Mac, este elemento se convierte en un JPG. Es un elemento que se va a escribir, sin embargo no tiene propiedades editables. En el caso de los que tengan instalado el software de PC, no van a tener este problema. Ahora, para escribir texto, tienen que escribir texto. Si se van al icono que tienen aquí de texto, este en realidad, si se fijan en el comando, se llama text object. Lo que hace es que es un objeto con un sólido, si se ven, además de las características de la, de la distancia, del tamaño de la letra en específico, es da una opción de altura. Entonces si yo empiezo a escribir, lo que voy a generar es un objeto. Si lo veo en tres dimensiones, voy a entender que es un elemento tridimensional, a diferencia del texto normal, ¿no? que es un elemento bidimensional. Y en este caso, pues, todos los objetos serían como objetos sólidos. Todavía no llegamos ahí. ¿De acuerdo? Entonces, en general, esos son los elementos más utilizados en cuanto a dos dimensiones. Refiere. Ahora, si se acuerdan, como les explicaba la clase anterior, además de poder tener un dibujo fundamental, es importante tener orden en el dibujo. Esto se refiere a que todo lo que estoy dibujando ahorita que ustedes tienen en pantalla está en una capa, o en un layer determinado, que es un layer que se llama, en este caso, Default. Pero si yo quiero tener control de mi dibujo, lo, lo interesante es que cada elemento que yo vaya haciendo, lo vaya ordenando de acuerdo a un código específico que me permita ir haciendo modificaciones. Entonces, yo estos layers las puedo poner, por ejemplo, líneas de corte, ¿de acuerdo? Automáticamente tener un layer que se va a llamar así, que me va, me va a incluir todos los elementos que yo considere deban de ir en líneas de corte, y todos van a estar en ese color. Entonces, ahora, para poder estar dibujando dentro de un layer específico, tiene que estar puesto como activo o current. Esto quiere decir que en el caso de Mac tiene que tener este botoncito azul puesto, o en el caso de PC tiene que tener una palomita junto al layer indicando que es el elemento que voy a utilizar. Entonces, en este caso, yo ya tengo dibujadas las líneas de corte, por lo que necesito cambiarlas de Layer. Para poder escoger dos o más elementos al mismo tiempo, yo puedo escoger el primero, dejar apretado Shift y poder apretar el siguiente elemento, o los que vaya terminando. Ahora, si ya escogí más de los que necesitaba, con Control puedo deseleccionar esos elementos. Perdón, en el caso de Mac, con Command. Voy deseleccionando esos elementos que ya había elegido. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que ya elegí con Shift esos elementos de corte, me paro sobre el layer al que lo quiero distribuir, aprieto botón derecho y le pongo mover objetos a este layer, ¿de acuerdo? Eso quiere decir que ya los cambié de layer y automáticamente reciben todas las propiedades de ese layer como lo veíamos la clase anterior, ¿no? Entonces automáticamente voy a tener el dibujo ahí. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo estar dibujando en un layer determinado, ¿no? Vamos a tomar el layer 2, por ejemplo, lo pongo como layer actual, empiezo a dibujar, si se fijan ya todos los elementos que empiezo a dibujar van a tener las características de ese layer, ¿no? E incluso puedo ir apagando layers que no, que no estoy utilizando en ese momento, o les puedo poner un lock o un candado, mismo que ya no me va a permitir ni elegirlos ni modificarlos. Entonces, yo puedo ir determinando esos elementos para que, pues, para que me vayan ayudando como complemento en mi dibujo. Entonces voy teniendo control voy teniendo orden y esto va determinando que mi dibujo sea mucho más eficiente, ¿no? Como les platicaba, el caso de los, de los layers, yo podría agregarles materiales para renderizado, un tipo de línea, ¿no? El tipo de línea más común es el continuo, pero yo puedo definir si el layer tiene otro tipo de línea terminado, ¿no? eh, Si es un indicador de que, de que esté hecho específicamente para un tipo de, de dibujo, ¿No? un dibujo arquitectónico, un dibujo industrial, un plano de taller, etcétera. Y si se fijan, el tipo de línea que se va a mostrar es justamente lo que estoy eligiendo. Pues, para el caso del layer morado yo le puse dash dot, ¿no? o punto con línea, y entonces automáticamente me va eligiendo punto línea, punto línea, punto línea. Esto hace que pueda tener además en simbología un dibujo específico controlado por lo que estoy trabajando. ¿no? eso lo hace muy eficiente, no y de esa manera voy teniendo orden en mi dibujo, y a la hora de imprimirlo, se va a imprimir con el tipo de línea o elemento que yo estoy determinando. ¿no? Eh, e incluso podría poner el tipo de salida y el espesor de la línea. ¿no? esto es, Puedo decidir que no se imprima un, un layer, ¿no? entonces todos los dibujos que yo vaya teniendo, que vaya generando en Rhino, pues puedo decidir que en ese layer en específico van a estar a salvo de imprimirse, en caso de imprimirse, ya sea en una salida eh, de un, compon de un compon componente de impresión en tinta, en láser o en un corte, ¿de acuerdo? Eso me va determinando. En realidad cuando ustedes, o sea, pensando en la fabricación digital y en los elementos que ustedes van a estar desarrollando, pues generalmente necesitan que el tipo de línea sea continuo. ¿De acuerdo? Y tiene un solo espesor en el láser. Pero ya que abordemos el primer ejercicio en donde estaremos viendo el corte en láser de dos dimensiones, es cuando realmente nos vamos a, a detener en, en, en, en comprender cómo es que funcionan esos archivos específicamente. ¿Okay? Entonces, pues tengo un layer. Y si se fijan, además tengo la opción de propiedades, que también lo vimos en la clase anterior. Entonces, cuando yo tengo un elemento elegido, pues me va a decir qué tipo de, de elemento es que tiene un line type continuo, que tiene un color de display específico, que tiene un espesor de línea específico para la impresión, que puedo imprimir eh, ya sea en el mismo color o en un color blanco y negro, etc. ¿no? Y puede tener detalles específicos, en este caso es una geometría válida, es una línea y tiene su start point en el punto cartesiano menos eh, 113951 de x en el menos eh, 229.312 de Y, y en el 0 de Z. Eso quiere decir que en el plano Z están justamente en cero, en ¿no? Es coplanar al plano general cartesiano. ¿De acuerdo? Esto generalmente no se utiliza, pero lo importante es que, que, que se les grabe, ¿no? Que tienen todas estas posibilidades que un objeto tiene, esas características que lo pueden determinar a partir del menú de propiedades, etc. ¿no? Ahora, si yo escojo dos, en este caso, y me voy a objeto, pues, entonces, eh, en el caso en el que sean de dos layers en específico, no me va a indicar, me va a decir que son varios layers los que estoy eligiendo, ¿no? No me da el layer específico. Yo podría cambiar aquí también el layer en el que están... Yo podría leer 4 y automáticamente cambié los dos elementos a leer 4, etc. ¿no? Me permiten eh, tener un mayor control del dibujo. Y en este caso es fundamental que ustedes vayan entendiendo que pueden ir haciendo esto. ¿no? Ahora, por ejemplo, si en el caso de líneas de corte yo tuviera la división entre la característica de una y de otra, ¿no? me voy a líneas de corte, tengo otra opción en, en este software en específico, que se trata de convertir en una cosa que se llaman sublayers. Cuando yo tengo un sublayer, en este caso un layer original, un segundo, yo puedo crear un sublayer. Eso quiere decir que dentro del layer de líneas de corte, ¿sí? yo puedo crear un nuevo sublayer. Eso quiere decir que dentro del layer eh, primario, que son las líneas de corte, yo puedo tener un, dos sublayers. En este caso podría tener un sublayer que fuera la línea 1, ¿no? Entonces puedo cambiar este a ese layer, ¿de acuerdo? Y el otro al sublayer 2. ¿Qué quiere decir esto y para qué me sirve? Cuando yo estoy dibujando, yo puedo de alguna manera ir controlando la manera en la que se comportan mis dibujos. Esto quiere decir que si yo tuviera, por ejemplo, si estuviera dibujando un plano arquitectónico y tuviera un plano de puertas, o sea, además de que quisiera tener, un layer específico de puertas, pues me gustaría tener la posibilidad de prender y apagar en la puerta que yo quiera, en el instante en que yo quiera, ¿no? Ir controlando de una manera más eh, específica el dibujo. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo podría apagar este sublayer, ¿no? Y seguir trabajando en el resto de los layers sin afectar. O si yo quisiera cerrar ¿no? todos los sublayers que dan dentro y quisiera controlar ese tipo de sublayers en específico, le pongo un candado al, al, al primo, digamos, al, al parent, al papá. Y a partir de eso ya no va a poder modificar los layers interiores. O, si quiero apagar todos, pues apago la original, ¿no? Si, que controla estos sublayers que están dentro, ¿no? Entonces, eso también les puede ayudar a tener un poco más de orden cuando estén dibujando. Ok. Avísenme si es mucha información o si se están atorando, eh, lo ideal de estos casos es que ustedes vayan siguiéndolo poco a poco con su, con el software que ya tienen instalados. Dime David. Ok, nada, eh, se está grabando, ¿no? Perfecto. Entonces, eh, ¿todos me están pudiendo seguir en sus pantallas? ¿Todos van bien en Rhino? Perfecto. Genial. Esa es la idea, o sea, todas estas primeras clases que vamos a tener específicamente del software, gracias, Joe, bien, bien, perdón, eh, toda la idea es justamente que ustedes vayan agarrando las bases, les voy a ir dejando algunos ejercicios, y de esa manera se van a familiarizar con un ambiente CAD, van a poder modelar en tres dimensiones, y todos los ejercicios serán exactamente para que podamos eh, estar utilizando todas las máquinas sin ningún problema. ¿no? Entonces, voy a continuar, ¿no? Si todos estamos, estamos bien, vamos a continuar, ¿de acuerdo? Eh, la siguiente parte es una parte un poco más compleja, eh, en donde eh, empiezo a poder controlar elementos en tres dimensiones. ¿De acuerdo? No se preocupen, no voy a ir tan rápido. Eh, el punto es que me vayan siguiendo. Ustedes, como vieron hace rato, pueden tener elementos bidimensionales, ¿de acuerdo? Eh, cuando los elementos bidimensionales están cerrados, me permiten muy fácilmente poder generar un elemento que voy a conocer como superficie. ¿Okay? Entonces, en este caso, si yo escojo un, una superficie coplanar, Puedo escribir un comando que se llama planar surface, ¿no? Es un elemento coplanar, todo va a estar en un en el mismo plano, digamos. Entonces, eso me permite generar un plano, una superficie, a partir de una curvatura, ¿de acuerdo? Entonces, partiendo de la idea de que todos mis elementos prehechos son bidimensionales, fíjense ustedes cómo puedo generar cualquiera de estos elementos bidimensionales cerrados como un plano siempre tienen que ser una superficie cerrada, ¿de acuerdo? Entonces, independientemente de la figura, si yo tengo un elemento cerrado, siempre voy a poder generar una superficie plana, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, una superficie, pues a simple vista, es igual de un lado y del otro del plano cartesiano, ¿no? Es un elemento que es, funciona como si fuera una hoja de papel prácticamente, ¿no? Y que es el elemento fundamental para empezar a, a trabajar en tres dimensiones. Entonces, a partir de curvas yo puedo generar superficies, ¿de acuerdo? Eso es el primer elemento que quiero que se les grave de, este, de esta primera sesión, ¿no? Entonces, todos esos elementos, como ven, acuérdense que pueden cambiar la manera en la que se ve el objeto de acuerdo a cada uno de los de los nombres de la vista en la que están. Aquí pueden decidir si se ve el wireframe, si se ve shaded, etc. ¿no? Eso les va a indicar cómo se ve. Si, si se fijan, yo cambio aquí shaded otra vez, pues se va a ver igual que en la, que en la vista perspectiva. Ahora, cuando sus computadoras no son muy potentes, no les recomiendo más, más que tener una sola vista, donde se vea shaded o sombreado, para que no tengan tantos problemas, ¿no? Porque si no, empieza a... Regenerarse cada vez la vista, empieza a volverse pesado el archivo, y si no son computadoras, como creo que será en muchos casos eh, armadas o hechas para, para poder generar visualizaciones importantes o pesadas, pues van a tener después problemas. ¿no? Entonces, intenten nada más ir teniendo una visualización en sombra en lo que están trabajando. Entonces, esa es la manera más simple de tener una superficie, ¿de acuerdo? Ahorita ya andan entendiendo cómo funciona en general. El siguiente paso, ahora va a ser un poquito más complejo, será generar superficies en dobles curvaturas. ¿Cómo puedo hacer eso? Lo primero que van a hacer ahorita es irse a la curva de, de puntos interpolados o interpolate points, y quiero que en alguna de las vistas frontales, ya sea en front o en, o en la derecha, ustedes dibujen una curvatura, la que sea. Simplemente requiero que esté en el espacio. ¿De acuerdo? Ahora quiero que hagan una copia, copy, de esa curva, y en la vista de arriba, que nada más me paso, o sea, nada más muevo el cursor a la vista de arriba y ya lo puedo controlar, hagan una copia que sea, pues, medianamente paralela a la, a la anterior, no exactamente paralela, casi, ¿no? Ahora van a elegir la siguiente curva y van a modificar uno de los puntos con el controlador que ya habíamos visto, para que sea ligeramente diferente, ¿de acuerdo? Me voy a poner escape, ¿no? Si yo veo en mi vista perspectiva mis curvas, pues son curvas que están en el espacio, que tienen dobles curvaturas, ¿de acuerdo? El primer elemento que vamos a utilizar, es uno de los más utilizados, vaya la redundancia en este software, va a ser el elemento loft. Loft lo que hace es generar una superficie entre una o más curvas. ¿De acuerdo a qué se refiere esto? Entonces pues me pide dos curvas, elijo una elijo la otra, podría elegir una tercera, una cuarta, las que yo quisiera, para hacer el loft, le doy Enter, y me sale una previsualización del elemento que estoy generando en superficie. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, lo único que está haciendo es generando una superficie que va de una, de una curva a otra curva. Y me da distintas opciones, ¿de acuerdo? Estas opciones son en cuanto a la definición de la curva. Si, yo, si lo dejo normal, pues va a ser muy parecido a lo que tengo. Si le doy luz, por ejemplo, en este caso de luz... Eh, lo, que fa lo que pasa es que si es una curva muy cerrada se va a permitir el programa no ajustarse exactamente a la curvatura que yo estoy dando inicial. Lo puedo hacer en secciones eh, en secciones straight sections, en secciones rectas, etcétera. ¿no? Entonces de acuerdo a eso pues, yo voy a definir cuál es el que quiero utilizar. Pongo loft y se genera la superficie, ¿de acuerdo? Entonces, si ven, es muy diferente ya una superficie a entender, ¿no?, precisamente cómo funciona una curva. Pero esta es la base fundamental sobre la que funciona Rhino. Si yo veo esto como NURBS, se van a fijar que toda la superficie es continua. No es una serie de elementos triangulados que están generando la curvatura. Por lo tanto, es mucho más cercano a lo que en realidad yo estoy queriendo hacer o dibujar, ¿no?, Ahora, hay, hay elementos importantes en la superficie que se los voy a enseñar. ¿no? Si yo pusiera reconstruir, rebuild, una superficie y la elijo, ¿de acuerdo? Me va a enseñar estos elementos, que son los elementos que controlan la curvatura. Los elementos que controlan la curvatura son dos tipos de curvas, las curvas U y las curvas B, que simplemente tienen que ver con la dirección hacia donde se hace la superficie. O sea, la que más larga sea pues, se convertirá en U y la más corta se la ve. ¿De acuerdo? Entonces yo puedo regenerar estos puntos, pero si ven, esos elementos se van, o sea, en, en los vértices, digamos, de esos elementos v's se van generando planos cartesianos. Si yo le agregara el, el eje o el componente Z al plano cartesiano, entonces lo que resultaría es una cosa que se llama normales. Eso quiere decir, esas normales, en las direcciones positivas de los vértices en donde se juntan las curvas U con las curvas B. Sé que esto puede ser un poco complejo, se los, voy a hacer, se los voy a enseñar de una manera muy simple. Acuérdense ustedes de este elemento que se llamaba offset, lo puedo utilizar en superficie. Si yo le doy offset surface, escojo la superficie, justamente se van a dibujar esos elementos. ¿De acuerdo? Esas son las normales, las puedo invertir. Puedo decidir que esas no son hacia donde quiero que se hiciera el, el, el, este elemento, ¿de acuerdo? Entonces lo puedo cambiar, le puedo poner flip y me va a indicar las normales. Esas flechas son los vectores que indican la dirección, ¿de acuerdo? Positiva de una superficie. Espero que eso alcance a aclarar. Bastante, me voy a ir un segundo al chat, por si tienen alguna duda. Veo que no tienen dudas, ¿no? Entonces, el controlador de vectores es ese. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, ¿cómo funciona el loft? Pues la primera es esta que acabamos de ver. Es una curva abierta con otra curva abierta. ¿De acuerdo? Si yo agregara una tercera curva, vamos a decir que copio esta. ¿no? La vuelvo a copiar. La coloco en un punto alejado, ¿Sí? Y vuelvo a hacer el comando loft, entonces lo voy a hacer entre estas tres curvas, bueno, Si se fijan ustedes, lo que hace el loft es justamente alinear matemáticamente la continuidad entre curvas. De o sea, que sí se alcanza a ver una continuidad entre una y otra, ¿de acuerdo? Porque es un solo loft entre tres curvas. Les voy a enseñar el resultado cuando lo hago entre dos y luego otra vez entre dos. Si yo hago un loft entre estas dos, y después hago lo mismo con las siguientes dos, van a notar que se deformó de otra manera, se deformó en secciones. Entonces, lo que hace el loft es darles continuidad entre una curva y otra. Entonces siempre van a tener un elemento relacionado de una mejor manera. De acuerdo. Es muy importante que cuando yo busque continuidad, el programa matemáticamente haga la relación entre una curva y otra para poder dar continuidad. ¿Okay? La siguiente manera en la que funciona ese mismo comando de loft es con curvas cerradas. Para esto voy a necesitar que igual en la vista frontal o en la vista derecha, ustedes dibujen un elemento cerrado. En este caso va a ser un cuadro y voy a dibujar un círculo. ¿De acuerdo? Los voy a poner paralelos para que no estén en el mismo plano. de acuerdo. Y voy a volver a utilizar Loft. Loft, en este caso, lo voy a hacer ya con curvas cerradas. Entonces, me va a dar un elemento adicional. Me va a, da, me va a enseñar ¿no? de qué manera va a deslizarse la línea o la curva para generar la superficie. Ahora, esta línea es importante. En el caso de, de un software en español, eh, si ustedes se fijan en mi, en mi pantalla de este lado, se indica como SIM. SIM quiere decir costura en español. Acuérdense ustedes cuando de alguna manera eh, de chiquitos tuvieron algún contacto con una pelota de plástico. Las pelotas de plástico eh, siempre están termoformadas y tienen una línea que las une, ¿no? que se forma como una costura que delimita exactamente el borde de, de esa curva, ¿no? Entonces, eso es justamente la línea que yo estoy viendo representada. Es una línea que me indica hacia dónde va a ir. Si no estuvieran medianamente paralelas, yo puedo con un botón eh, ir haciendo cambios para que ésta se vuelva más o menos paralela al, al, al punto que está generándose, ¿no? Esto es para tener continuidad de la curva. Y que sea muy, muy controlada. Si ustedes eh, invirtieran el SIM, vamos a ver los dos resultados. Si ustedes invirtieran la posición del SIM, no tendrían tanta continuidad a la hora de generar una superficie a otra. ¿De acuerdo? Lo voy, lo, se los voy a enseñar. Si uso loft, y en tengo una línea de este lado y en otra de este, y yo modifico, digamos, el vértice, ¿eh? lo que va a hacer es que ya no va a ser muy continua, sino va a ser casi como si fuera cruzada la línea, ¿de acuerdo? Entonces, mi loft, pues obviamente se va a invertir, ¿de acuerdo? Siempre va a tener considerado la línea que yo estoy definiendo y cómo es que debe de comportarse. Entonces es muy importante que siempre sean pues, prácticamente paralelos estos elementos, ¿de acuerdo? Para que sea como el primero que vimos. Para que sea justamente... ¿no? un loft continuo, matemáticamente continuo, que va en este caso de un elemento con cuatro esquinas a un círculo y si ven lo que hace es generarme una superficie en este caso eh, cerrada en sus curvas pero abierta en sus vértices, eso quiere decir que no es un elemento sólido simplemente es, es y sigue siendo una superficie o una polisuperficie que es la unión de varias superficies, pero sin tener una tapa. ¿No? Vamos a continuar. ¿no? El siguiente elemento, bueno, loft, como ven, es bastante útil. El siguiente elemento se llama sweep one rail, o en español barrido por un carril. A lo que se refiere el barrido por un carril es que va a seguir un camino para generar un objeto. ¿De acuerdo? Entonces, eh, en este caso voy a borrar mi círculo y mi rectángulo. Voy a dibujar un rectángulo en mi vista aérea, Top View. Voy a dibujar una línea que vaya de un vértice a un vértice, ¿de acuerdo? Para encontrar el centroide de la figura y lo voy a mover todo. Move del centro. Ahora, Cuando ustedes no puedan encontrar estos puntos de control, si ven en su mano izquierda, aquí yo tengo abierto todo el menú de object snap o puntos de control en el objeto eso quiere decir que yo puedo definir si están perdidos los endpoints, los midpoints los centros de una figura y así cuando yo me acerque puedo determinar exactamente ¿no? esos puntos que, yo, que quiero controlar si yo quisiera el endpoint o sea si lo quito por ejemplo aquí ya no lo voy a ver ¿no? Es la intersección de dos líneas pero ya no voy a ver el final de una línea entonces es importante que ustedes vayan definiendo ¿no? ¿Qué elementos van a utilizar como control. Entonces aquí voy a usar el midpoint y lo voy a llevar justamente al endpoint de una de mis curvas. ¿Para qué? Para que se vea prácticamente eh, perpendicular a esta punta. ¿no? Puedo borrar esta línea y me quedo nada más con el cuadro y con la línea de. que va a continuar o que le va a dar el camino. ¿no? Entonces, si yo me voy a este elemento de sweep one rail cojo el, el comando, me pide el rail, que es el camino, en este caso va a ser la línea, y después me pide las secciones cruzadas o los cross-sections, que es el rectángulo. Si yo le pongo un botón derecho, me va a indicar hacia dónde va el sim, le digo que sí. No hice ningún cambio, y fíjense ustedes cómo va a generar el objeto. Eso quiere decir que está generando una superficie siguiendo un camino en específico. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Puedo cambiar, si le doy otro tipo de, de secciones, le pongo preview y me va enseñando ¿no? los elementos. Dejo freeform para que lo genere completamente, le hago sweep y se queda el elemento. ¿De acuerdo? Esto sigue siendo una polisuperficie. Así lo van a leer. ¿De acuerdo? Ahora, este es un ejemplo, pero yo podría seguir el camino con una línea, por ejemplo. Si yo tuviera una línea aquí en el espacio. ¿De acuerdo? Que, que está tocando esta curvatura. Y hago el mismo elemento, sweep one Rails, me pide otra vez el camino, va a ser este. El segundo va a ser este. Y lo que va a hacer es justamente continuar. ¿De acuerdo? Siempre va a continuar un camino a la sección que yo determine que lo continúe. ¿No? El siguiente elemento es, es, digamos, prácticamente el mismo, nada más con una variante, que en este caso serán dos caminos. Entonces, si yo dibujo una línea en el espacio que vaya del endpoint de esta curva al endpoint de esta curva, ¿de acuerdo? Yo le puedo decir que haga un barrido por dos carriles o sub -tubes. En ese caso, lo que va a suceder es que me va a pedir el primer rail, el segundo rail, me pide el cross-section o la sección transversal, la escojo, pongo el botón derecho y se genera este objeto. Ahora, si ustedes se fijan claramente, es exactamente la misma superficie que se genera cuando si hubiera hecho un loft de un lugar a otro. En este caso es porque es una curva, ¿no? Pero, pues todo depende justamente de la sección que yo decida utilizar, ¿no? En este caso era una sección recta y por eso se hizo loft. O igual a loft. Pero si yo tuviera otra sección en el intermedio, voy a dibujar en el espacio, ¿sí? Lo que va a suceder es lo siguiente. Eh, voy a hacer el loft... Perdón, voy a hacer el sweep to rails, escojo los dos carriles, escojo carril 1, carril 2, micro section. Y si se pues aquí obviamente sí cambió. ¿no? Ahora, les hago todas estas demostraciones para que ustedes vayan viendo que en este programa muchas veces puedo llegar al mismo resultado sin importar de dónde partió. ¿De acuerdo? Eso quiere decir que pues, puedo llegar al mismo elemento que hizo el loft, pero usando un sweep to rails o usando otro elemento que me... Me repita la, la sección. ¿no? Entonces, uh, vámonos a la, siguiente, a la siguiente forma de generar una superficie. Se llama Revolve o Revolución. Esto, si les suena algo claro, ¿no? por ejemplo, yo creo que el elemento más sencillo para determinar esto sería hacer, por ejemplo, la sección de una botella de refresco o de una botella de agua, ¿no? Si yo estuviera medio dibujando, vamos a decir que es una Coca-Cola moderna, ¿no? Tengo un elemento con estas características, tengo una sección, ¿de acuerdo? Entonces esa sección está dibujada en un plano cartesiano, ¿no? Específico, y lo que quiero es que sea una revolución alrededor de un eje. Entonces, si yo me voy a ese elemento que se llama revolve, revolución, me va a decir, ¿qué elementos o curvas quieres girar? Escojo mi sección, ¿de acuerdo? Y ahora me pide un eje. En este caso, pues yo sí quiero que sea como casi un florero. Entonces, voy a hacer un eje centrado, ¿de acuerdo? Y lo que estoy indicando es que lo que va a hacer mi, mi, específicamente mi objeto es girar alrededor de ese eje, ¿de acuerdo? Si lo ven ahí, en la perspectiva es muy claro, ¿no? Entonces yo le, me pregunta a partir de qué ángulo inicia. Yo el default es 0, le pongo 0 y empiezas a generar una superficie. Entonces yo puedo determinar hasta qué grado va a generar la, la, la revolución, o si no pongo nada, se va a default a 360 y me va a generar un objeto cerrado. ¿De acuerdo? Entonces al final pues, tengo una botella ahí nueva, ¿no? generada. Obviamente eh, si yo estuviera haciendo esto de una manera controlable, pues le puedo indicar exactamente la curva, qué tamaño es, para que pueda hacer eh, o ajustarse a las medidas específicas de mi mano, de, un, de una medida específica de, de kilo o de, o de milímetros o de mililitros que pueda tener en su interior el objeto, ¿no? Y pues de esa manera ir controlando el, la forma en la que se genera, ¿no? Ahora, puede ser una, una línea recta, ¿no? Y, y si ustedes se fijan, si yo vuelvo a usar el mismo comando revolve pero cambio el eje a un eje más lejano por ejemplo un eje inclinado pues va, va a generar siempre la circulación alrededor de ese eje ¿no? entonces el resultado pues va a ser completamente diferente no de acuerdo a la posición del eje que yo estoy determinando o que yo estoy eligiendo para poder hacer mi elemento ahora hay otro ejemplo, ¿no? Ese es un revolve. Puede ser un eje que yo marque o puede ser una línea específica en el espacio que ya me ¿de acuerdo? Entonces yo pues, puedo elegir el endpoint y, y base point de ese elemento, ¿no? Me escoge la curva, me escoge el eje. Ya, ya lo tengo dibujado. Entonces nada más me voy a los endpoints, ¿no? Cero y yo determino hasta dónde llega. Visual o numéricamente, ¿de acuerdo? Ahora, les voy a poner otro ejemplo, ¿de acuerdo? Vamos a tomar el mismo eje que ya tengo dibujado, ¿sí? Ahora, voy a dibujar una curvatura, ¿sí? Que vaya alrededor de ese eje, vamos a suponer que para dibujar en un mismo plano cartesiano, ¿no? De acuerdo, entonces yo tengo un elemento. De acuerdo, ahora puedo tener una sección dibujada en ese elemento que sea tal vez un arco. De acuerdo, donde voy a poner el inicio, el final y el ángulo. Entonces, el inicio, pues va a ser mi, en este caso mi eje, el final, pues va a ser un punto sobre mi curva. Voy a poner near para que puedas coger prácticamente cualquier punto. Si se fijan, está dibujando planar. Entonces, le, que, le tendría que eliminar el dibujo planar para que se haga exactamente donde yo quiera. Ay, Voy a dibujar mejor la sección. Voy a hacer un, un tema un poco más sencillo. ¿De acuerdo? Dibujo una sección. La sección está ahí, en el espacio terminado. Entonces yo le puedo decir que haga. Un Rail Revolve, ¿qué quiere decir esto? Que va a ser una revolución alrededor de un camino, como lo hacía en Rail, fíjense. Me va a pedir el perfil, el perfil va a ser esta curva. Después me va a pedir el Rail, o el camino, que va a ser este. Y el tercero que me va a indicar es el eje. Entonces yo voy a poner el inicio y el final de eje. Si se fijan, lo que hizo fue hacer una revolución determinada de una sección, pero a partir de un camino en específico. Esto me puede ayudar mucho a determinar distintas geometrías. ¿De acuerdo? Si yo no utilizara el rail para ese revolve, fíjense lo que pasaría. Podría usar un revolve sencillo, en donde me pide el elemento que va a revolucionar y me pide el inicio y el final del eje. ¿De acuerdo? Y fíjense ustedes el tipo de geometría que me genera. Es completamente diferente ¿no? al que está continuando un cambio. Mm, hasta aquí cómo van todos. Llevamos prácticamente una hora y veinte sin parar. Bien. Eh, no me gustaría eh, avanzar mucho más de estos elementos, porque creo que están complejos. Más bien les pediría uh, ahora, ya como, como tarea, digamos, que empiecen ustedes a, a jugar con el software, ¿no? Que empiecen ustedes a empezar a determinar a lo mejor un dibujo básico, ¿no? Entender cómo van funcionando las líneas, etcétera. Hay muchos tutoriales en YouTube que pueden seguir. Eh, para que se vayan identificando con el software y de esta manera podamos ir trabajando de una manera más eficiente, ¿no? Más corrida, que no nos detengamos. Les pido una disculpa por, la, por el otro chat. No sé, ignoro, ignoro qué fue lo que pasó, que nos estuvo votando, pero bueno, tienen la ventaja de que está grabado en, en YouTube, lo pueden seguir sin ningún problema. Si tienen alguna duda específica de este ejercicio, por favor no duden en llamarme, eh, perdón, en enviarme un correo ¿no? y lo podremos ir siguiendo. Pero prefiero que, que empiecen a jugar un poquito con el software, se vayan acostumbrando. Eh, de la misma manera que llevamos estos pasos, vamos a hacer la siguiente clase, el desarrollo del resto de las superficies, el desarrollo de los sólidos y sus controladores, y de esa manera ya podremos empezar a trabajar eh, de una manera más eficiente en tres dimensiones, ¿de acuerdo? No sé si tengan una duda hasta ahorita los que estén conectados. No. Bueno, entonces no le veo mucho problema en, en continuar. Eh, gracias, Cristian. ¿todo bien? ¿Todo bien, Fran? Exacto, yo creo, justo como, como plantea Fran, yo creo que lo importante será ir jugando ¿no? dentro del software y ya irán saliendo, irán saliendo dudas específicas. Y de esa manera, si quieren, cuando nos conectemos a la sesión del miércoles, pues ya pueden llegar eh, con dudas. Eh, la, la otra conexión es exactamente el mismo internet, el mismo cable prácticamente la misma computadora pero no entiendo por qué se nos botó ¿no? espero que los que hayan tenido problemas nos puedan seguir sin problemas después bueno pues muchas gracias eh, nos vemos el miércoles, que estén muy bien